Bienvenido, profesor Flavio. Gracias. Bien, entonces, eh, les extiendo una cordial bienvenida, un cordial saludo al tercer Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Sociales, cuarto encuentro de socialización académica sobre experiencias investigativas, de parte de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Cali, Colombia. Bienvenidos, respetados ponentes. Eh, bueno, a continuación les mencionaré la, la dinámica a usar para estas disertaciones. Tendrán un tiempo de 20 minutos, donde 15 será precisamente para la disertación y los otros 5 minutos para el espacio de las preguntas. En los 15 minutos, ya cuando se acercan, pues yo les daré un, una señal discreta para que ustedes puedan entender que ya se les acerca los 15 minutos. Eh, me presento, mi nombre es Jacqueline Garcés, trabajo también como docente en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Cali, Colombia, y voy a estar con ustedes acá en el rol de moderadora. Bienvenidos, respetados ponentes. Vamos a comenzar con la primera ponencia titulada Inteligencia Artificial, Autoconciencia y Derechos Humanos de los Sujetos Artificiales, con la participación de Flavio Suárez. Adelante, profesor. Sí, ahí, si me pudiera confirmar si ¿sí se puede ver mi pantalla. Sí, se está viendo. Ok, gracias. Bien, este, bueno, ya me presentaron, yo soy Flavio Suárez y el trabajo que voy a presentar en este momento eh, también deriva como parte de los hallazgos que se han hecho eh, como parte de la tesis doctoral en arte y cultura que estoy realizando en la Universidad de, de Guanajuato aquí en México. Y bueno... Eh, la metodología pues es un trabajo cualitativo, es un poco más eh, documental de ciertas percepciones este, que se han tenido en análisis de inteligencias artificiales y pues me apoyo de los métodos inductivo y hermenéutico. El objetivo de, este, de la ponencia como tal pues es um, de cierta manera analizar las violaciones de los derechos humanos por los algoritmos de inteligencia artificial, que de esto pues ya hay mucho... Estudiado, incluso por ejemplo, Katie O'Neill tiene un libro que se llama este Armas de Destrucción Matemática y pone de manifiesto el cómo eh, los algoritmos de inteligencia artificial utilizados para perfilar a las personas y en base a ello determinar a qué puede tener acceso, por ejemplo, en cuestión de vivienda, créditos, este, educación, trabajo, pues violenta los derechos humanos de las personas. Entonces, Partiendo de esto, pues nos preguntamos también de quién son los derechos, sobre todo también eh, observando que el mismo Parlamento Europeo de este, en 2017 propone dotarles de derechos a los, a los algoritmos o concretamente a las inteligencias artificiales más avanzadas que puedan llevar a cabo actividades de manera autónoma. Y bueno... Cuando hablamos de, de inteligencia artificial, pues eh, digamos le anteponemos la palabra inteligencia. Entonces vemos que existe una inteligencia general que sería lo que entendemos como la inteligencia de los humanos y después la inteligencia artificial que sería estas capacidades de la inteligencia general aplicada o tratar de replicarla en, los, en las máquinas. Y pues aquí nos apoyamos de algunas definiciones, por ejemplo, de Terman que nos dice que la capacidad, este o más bien la inteligencia artificial general o de los humanos, pues es la capacidad de razonar abstractamente. Y aquí pues vemos que las máquinas todavía no tienen esa capacidad de abstracción como los humanos. Les hace falta todavía un poco más el entendimiento de la parte semántica. También es otra de las definiciones que retomamos pues la de David eh, Wessler, quien dice que es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Entonces vemos que pues estas capacidades también nos deben ayudar a nosotros como seres humanos para poder interactuar en sociedad, algo que a lo mejor las máquinas todavía no, no tienen tan desarrollado por ser programaciones concretas que tienen una finalidad muy específica y bueno vemos también que este, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es la capacidad para entender, comprender, que es la capacidad de resolver problemas, el conocimiento, comportamiento, que es el acto de entender, habilidades, destrezas y la experiencia. En muchas de estas capacidades que vemos que son las que determinan la inteligencia de los seres humanos, pues también las inteligencias artificiales a lo mejor ya se han acercado bastante, sobre todo pues vemos que la inteligencia artificial ha sido creada con la intención de imitar comportamientos humanos. Entonces, para poder imitar los comportamientos humanos requiere de eh, mucha información para poder entender a las personas. Y ahí, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante que hay muchas maneras de cómo recolectar esa información. Pero bueno, aquí una definición de, de Nielsen. Nos dice que el, lo que es la inteligencia artificial tiene por objeto el estudio del comportamiento inteligente en las máquinas. Y a su vez, el comportamiento inteligente supone percibir, razonar, aprender, comunicarse y actuar en este, entornos complejos. Igual nos dice que este, en las metas a largo plazo de la inteligencia artificial es desarrollar este, el desarrollo de máquinas que puedan hacer todas estas cosas igual o quizá incluso mejor que los mismos humanos. Y bueno, ya decíamos, en algunas eh, cosas a lo mejor ya superan a los humanos, por ejemplo, en cuestión matemática, pues sobre todo por las velocidades que se han desarrollado ya procesadores con velocidades mucho más altas que en un principio, que pueden hacer cálculos mucho más rápido. Y pues en estas capacidades han superado a los humanos, a lo mejor también para tomar decisiones pueden tomar una decisión mucho más rápido que una persona, simplemente que ellas considero les falta todavía la racionalidad que nos distingue a nosotros como humanos. No pueden tomar a lo mejor en, en cuenta el contexto para tomar la decisión, sino que lo hacen en base a información con la que haya sido entrenada e información con la que a la que tienen acceso. Y bueno, pues una de las cosas que se ha buscado también en la inteligencia artificial, pues es eh, superar esa barrera lingüística del lenguaje natural para desarrollar una inteligencia artificial general que pueda aprender como lo hacemos los humanos. Es decir, que ya no sea una inteligencia artificial que sea de este programada para llevar acciones concretas o para desarrollar tareas muy específicas, sino que más bien pueda tener esa capacidad de aprender de la misma forma en que lo hacemos los humanos. Que a lo mejor nosotros, puede ser que dependiendo de las habilidades, tardemos más o menos en aprender algo, pero creo que tenemos esa capacidad de aprender cualquier cosa, a diferencia de las máquinas hasta el momento, pero es lo que se intenta desarrollar con la inteligencia artificial. Pero bueno, vemos este, que también... Dentro de las características que nos distinguen como humanos tenemos la, la autoconciencia o la conciencia, que para Jiménez pues, es la capacidad que identifica al ser humano, este, de, diferencia al ser humano de otras especies y que les da la capacidad a los individuos para autocomportarse, es decir, nosotros como seres humanos podemos experimentar eh, sentimientos y emociones pero ante esos sentimientos y emociones, pues tenemos que también autocomportarnos. Porque a lo mejor si yo siento eh, ira en algún momento, siento coraje, pues tengo que ver en el entorno en el que estoy y tengo que comportarme. No puedo explotar porque a lo mejor eso puede traer otras consecuencias. Entonces esa conciencia me permite, digamos, modular esas emociones. Y también aquí vemos que hay una comparación que hace Ciroles de... de donde considera el cerebro como la mente este, de, de la persona, es decir, o en esa relación donde ve que el, el hardware de la computadora lo, lo asemeja con lo que sería el cerebro y el software de la computadora lo, lo asemeja con lo que sería la, la mente humana. Aquí algo este, bastante interesante que también he encontrado, por ejemplo, este, la, el texto de, de Bartra. Este, me parece muy interesante en el sentido de que a lo mejor, como veíamos en las definiciones anteriores, este, la, la autoconciencia se toma como algo muy intrínseco de la persona. Pero también Bartra, en esta antropología del cerebro que él nos describe, vemos que eh, él nos dice que en el cerebro se desarrolla una red neuronal, que es la que detona la conciencia, pero no es que toda la, la conciencia de la persona radique en esa red neuronal, sino que más bien es como un detonante que, como dice, es la conciencia que me permite ser consciente de que estoy consciente para poder interactuar con el entorno. Entonces, esta conciencia solamente me permite eh, despertar esa conciencia interna para poder hacerme valer de todo el conocimiento que puedo recolectar del entorno y de, este, de esa manera interactuar de manera consciente y razonada con, con mi entorno. En ese sentido, podríamos también preguntarnos si si puede llegar a ser consciente una inteligencia artificial en el sentido de que esta pues tiene como, digamos, objetivo el imitar a los humanos, imitar comportamientos humanos. Este, toda esta imitación que puede hacer la va a obtener de la interacción con las personas que se entendería como la interacción con ese entorno social y cultural. Y si a esto le sumamos eh, algunos experimentos que ya se han hecho, que aunque se hicieron eh, desde el punto de vista de las artes, pues también podrían ser utilizadas para cuestiones de, de inteligencia artificial en otro sentido, comercial, este, etc. Hay una, eh, un experimento que hizo Ben Ari, que es el de una red neuronal eh, a partir de, de haber extraído células madre de, de él mismo. Entonces participaron ingenieros, médicos, este, artistas, y lo que hicieron con estas células madre fue crear una red neuronal biológica. Esta red neuronal biológica lo que hace en este campo de las artes es eh, reaccionar a ciertos sonidos, entonces lo que hace es representar esas reacciones con este, luces luminosas, pero también aquí entra la duda que tanto se puede llegar a desarrollar en otros campos con este tipo de, de inteligencias artificiales que ya no son solamente artificiales, sino que involucran partes biológicas, partes humanas. Y bueno, aquí vemos eh, que el desarrollo de la inteligencia artificial, como ya decíamos, se ha puesto también de manifiesto que en ocasiones violenta los derechos humanos cuando de ello depende el ejercicio del derecho para acceder a créditos hipotecarios, a la salud, a este, educación, a trabajo. Entonces, si pensamos que los derechos humanos son inherentes a las personas y al decir que son derechos humanos excluimos también las personas morales y entonces personas humanas nada más y que el objeto de protección del derecho de los derechos humanos pues es la dignidad de las personas entonces podemos ver que en ocasiones estos desarrollos pues van a violentar esos derechos que van a hacer que la persona este, pierda esta dignidad que sea violentada etcétera entonces Aquí, pues, es necesario también empezar a replantearnos eh, cuál es el uso que se le está dando a, a la tecnología, eh, concretamente, en este caso, hablando de inteligencia artificial. Porque, pues, bueno, el perfilado y la clasificación de personas utilizando esta tecnología permite eh, que la información que nosotros vemos en la pantalla, pues, es información focalizada, es decir, información que coincide con nuestros patrones de búsqueda en la red, con nuestras, este conductas, nuestros gustos, es decir, que vemos en Netflix, en Netflix, que buscamos, que compramos, entonces todo esto se va haciendo eh, o sirve para hacer un perfil y a partir de ese perfil es que se empieza a desplegar información en nuestras pantallas y lo que buscamos, pues lo primero que vamos a ver es lo que coincida con esta, con este perfil y bueno, también vemos que en cuanto a lo que sería el derecho a la información que incluye las facultades de investigar, recibir y difundir información, pues se va a ver violentado en el sentido de que esa información ya no es libre, no tenemos un libre acceso a la información, sino que se empieza a focalizar y empieza a ser este, controlado ya de manera más granular en base a, esa, a ese perfil que ya se ha definido de la persona. Entonces la información pues está eh, circulando, digamos, nada más en esa esfera este, digital y no tenemos un acceso más allá de, de esa información. Tenemos que romper ciertos este, paradigmas para poder llegar a información que a lo mejor no vaya acorde a nuestro perfil. Un minuto. Muy bien. Este, incluso, bueno, ya decíamos, el Parlamento Europeo propone en 2017 dotarles este, a las máquinas de personalidad electrónica con, como derechos para poderles este, más bien otorgar derechos y obligaciones, pero pues ahí queda todavía la duda cómo podrían hacerse cargo de las obligaciones los robots o una inteligencia artificial, un algoritmo. Y bueno, aquí pondría como ejemplo a Sofía Robot. Y bueno, aquí ya como conclusiones, pues los humanos este, hemos sido superados en algunas cuestiones, pero todavía seguimos siendo superiores en la racionalidad, conciencia, en la lingüística, en la semántica, este, la inteligencia artificial perdón la inteligencia humana pues ha permitido el desarrollo de, de inteligencias artificiales por eso considero que seguimos siendo superiores pero pues no podemos descartar también que si sí llegue a crearse una inteligencia artificial general tomando como referencia lo que ya nos decía Roger Bartre. y pues aquí considero que es necesario retomar este, los valores éticos y morales para este, sobrepasar las para no sobrepasar las leyes naturales y construir artefactos pues que realmente nos sirvan a la sociedad y que no terminen tomando a la sociedad como elemento para poderse desarrollar ellas mismas y bueno con esto concluiría muchas gracias muchas gracias a usted profesor Flavio Suárez excelente tema eh, pues me llamó mucho la atención como dice acá como la inteligencia artificial eh, lo que busca es superar la barrera del lenguaje natural para desarrollar una inteligencia artificial general que aprenda como lo hacemos los humanos con la, eh, con la esperanza de que en esta parte eh, se pueda mejorar un poco lo que es la semántica como dijo usted que la inteligencia humana siempre va a superar a la inteligencia artificial pues estos son hechos o realizados o construidos por aquellos entonces de verdad es muy interesante, creo que hay mucha tela también que cortar eh, con esta investigación. Le deseo éxito y gracias por su participación. Hasta los momentos no hay preguntas. Esperamos tenerlo nuevamente por acá, profesor Suárez, en una próxima oportunidad. Muchas gracias. De hecho, gracias. creo que casualmente ahora mandé dos ponencias y tengo la siguiente en un momento más. Sí, sí. Gracias. A las nueve y tanto.